Hola pelados, en este video van a ver la partida con la que nos metimos al top 19 global en Free Fire en modo duelo de escuadras Esta partida es sacada de un directo y tengo pensado a partir de este video, si a ustedes les gusta, traerles todos los días Pero de las mejores partidas que saquemos del top global, ya que no me queda mucho tiempo para grabar videos Ya que pues el top global consume muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Pues quisiera traerles esas mejores partidas todos los días para que las personas que no estén en ese momento en los directos pues puedan verlas muy fácilmente si a ustedes les gusta este video pelados y sobre todo si quieren ver más videos como estos en el canal todos los días no olviden apoyarlo con un buen like para así saber que les gustó y traerles diariamente al menos la mejor partida del directo del día y si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita pelados ahora sí, vamos con el video quedamos en el top 19 ay ay ay Dios mío, bendito mil eh, se metió uno por acá, se roció no. 175 Primera sangre Esa es el fondo Ve, hey, seguí mi Tachi Te va a reventar ahí Por aquí uno, por aquí atrás se lo da la casa. Está, no, está, no. Por el lado CP. Cuidado. Tira. Entra la entrada a la casa, que es ahí arriba. Aquí ah, no veo nada. Tiro. Atrás. Asesinato doble. Venga, venga. Oscar, lanzamos a la izquierda. Como agresividad. Ay, no, Me no ahí eso es está que arriba. escuchaste? Sí, sí. Hay dos. Acá tengo ¿Tenimos? uno yo. Primera sangre. Creo que lo estaba escondido acá. Y, y, y, y. Y Oscar. ¿Vamos a meterlo por fuera como ahorita o qué? Sí, sí, pero dos por mitad Y dos por derecha, para pa que la probemos ¿Quién sabe por la mitad conmigo? Pidan ah, granada no, no Listo eh, Llévate la data, mano Date dos con... Con Yera sí, ¿Qué sucede? Pasó uno para la izquierda y Tachi lo viste. Pero sigue avanzando, sigue avanzando. Otro las... quedó, otro, quedó otro en la base. Ah. Este para atrás. <risa> Ahí no nos saca la derecha. Primera sangre. T T T T T Vamos a subir, no Ahí no al no, fondo. Matamos una vez y Oscar. A te A a ser de la mitad? No, al del fondo. Saca, saca el Se me está llevando suela. Le bajé solamente 18. Siento, ven no le quité. Asesinato doble. Nos metimos, nos metimos. Casa verde. Charo, claro. Uy Complicado estos animales de la valla, Si lo hacemos todo. Dale, adelante, adelante. Uy no, estoy bueno. pegando mucho. Primera sangre. Asesinato DOBLE No se bueno Bueno Nos fuimos a ver el partido mi.. El partido GGG, viejo. Buena, buena. Uy, hoy nos fue bien. Hoy nos fue muy bien. Quedamos en el top 90. ¿Qué top está? Hicimos un montón de estrellas. Vamos a ver. Yo no, no soy gran maestro también. Quedamos. Vamos a ver, pelados. Quedamos en el top 19. Ay, ay, ay. Dios mío, bendito mío.